¿Qué es lo que qué pasa, Mi nombre es Marcelo Mayra, yo soy director del programa Estimulación Sonora para Personas con Discapacidad. Es la línea educativa de Proyecto Tarabust. Proyecto Tarabust es una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de proyectos artísticos culturales teniendo el sonido y la escucha y los programas educativos como ejes centrales. En el taller que realizamos en Punta Arenas eh, tiene que ver con compartir las herramientas básicas de la metodología del programa Estimulación Sonora. Eh, el programa Estimulación Sonora es eh, un proyecto constituido con un equipo multidisciplinario donde trabajamos músicos, eh, bailarines, eh, socióloga, educadora diferencial, registro audiovisual, fotógrafo, diseñador. Somos un, un equipo multisectorial, como si se puede decir, eh, que está trabajando en la creación de nuevos códigos de lenguaje. Ocupamos el sonido como un puente articulador de ese, de ese nuevo código de lenguaje, te comento. Y, y el taller que hicimos en Punta Arenas tiene que ver con eso, con compartir las herramientas básicas. Eh, esencialmente son módulos de un taller práctico, un laboratorio, y luego una relatoría del, del programa, que es una exposición básicamente en qué consiste el proyecto. interesante porque personalmente tengo la posibilidad de poder trabajar y de mezclar de fusionar áreas educativas justamente eh, con personas con capacidades diferentes verdad y lo que es la parte dancística.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 otras técnicas o otros elementos que uno puede incorporar como dentro de los, de los talleres y fue súper significativo. El resultado en el taller de Punta Arenas fue buenísimo, fue buenísimo. Pero la verdad que el grupo muy amable, muy, muy liviano, eh, rápidamente se entregó al, al juego. Lo que proponemos nosotros eh, tiene mucho que ver con el juego.